La Policía Nacional puso bajo arresto a un hombre que el pasado fin de semana propinó un balazo a otro motivado por supuestas rencillas personales. Se trata de Maximino Fabián Almonte, alias Máximo, de 61 años de edad, a quien le ocuparon la pistola calibre .380 que portaba de manera ilegal. Sí, eh, yo soy contrario a la banda de Junio Garata, que a Junio nosotros lo agarramos y lo soltaron y una vez se preparó para irnos a atacar. Yo soy miembro de la Junta de Vecinos, la de Antigua. Ah, pero ¿cómo fue que ocurrió todo? Ah, que, que fueron atacarnos a tiro, eh, la esposa de que está herido, esa caigaba un revólver en la mochila, ah. y otro que anda por ahí, que vino a amenazarme ahora ahí en el Guaytén. ¿Cómo así? ¿Qué le dijo que, que, yo, él? Que, que yo salgo, y entonces ellos, ellos no quieren meter mano a nosotros. Ellos estaban en una casa, de, en la casa de Estel, esperándome. Cuando yo llegué, y una vez salieron, me entran a tiro, yo tenía una pistola Sí, yo tiré también. Y le di cuando ellos vienen que es más guapo cayó, se mandaron, porque así es que ellos son un grupo. Máximo Fabián Almonte Y ellos lo que viven es atracando ahí. ¿Quiénes? Eh, la banda de Junior Garata, atracando a todo el mundo y quitándole a la gente. Todo eso, ¿Tome eso. En Mamá tengo primer, primera etapa. El informe policial establece que el detenido hirió de bala en el muslo izquierdo al nombrado Henry Reynoso Ortiz alias Pití, al monte será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.